O sea, es que no lo conozco y, y trabajo en el campo. Llevo 25 años en el campo, 6 años en Agrícola al Bosque. ¿Vale? Del cual he sido despedida con 17 personas más extranjeras y de aquí por pedir nuestros derechos. Porque ganaba el fijo discontinuo sin paga 32 euros y nosotros 36 euros. Nos levantamos la hora extra, está a 12 euros y nos la pagan a 6 euros y si no compensada. ¿Vale? Trabajamos de lunes a lunes, sin día de descanso. Y si no trabajas, lo más normal es que te lo pague doble. No lo cobras doble. Y si fallas, castigar. Si no llegas a los kilos, castigar. Tres días, castigar. Tu casa sin sueldo. ¿Qué le dices esos tres días a tus hijos? Hoy no se come. Me parece ya es que es demasiado. Y encima de qué día, de qué día porque viví derecho. Los miedos de mis compañeros son más He pedido los derechos para todos, que no se cobren los alquileres, que no se puede y me han echado, me han echado. Cuéntale lo de Juan Díaz. Y de Juan Díaz que fue allí fue a meternos miedo, el de comisiones obreras. Miedo, que está están los vídeos. Está en internet, lo podéis ver todo el mundo.